Conocida en sus inicios como Pueblo Palmar y Colonia Yatay, Ubajay es pionera de la inmigración judía. Ubicado en la antigua estación del ferrocarril, se encuentra el Museo Histórico Ubajay. Ubajay que tiene su historia, que comenzó con el ferrocarril, por eso tenemos la primera sala del museo, que es la sala del ferrocarril, que es una sala como museo in situ, ...porque es la sala del último jefe de estación... ...que se encuentra en un estado impecable de conservación... ...cuando funcionaba el ferrocarril, ¿no?... ...que fue este, clausurado a mediados... ...en la década del 90 también, ¿no? ...cuando se hicieron las privatizaciones... ...y bueno, hoy la podemos mostrar así al público, ¿no?... ...la sala de encomienda la inauguramos como una sala... ...que tiene que ver con el palmar... ...con los fósiles que, que se recolectaron aquí en la zona y también cosas que, este, de los criollos de, que vivían aquí en, en Ubajay eh, y de los famosos troperos, los gauchos y su tradición, la asociación de colonias judías traídas por Mauricio hirtz eh, el varón Hirtz, que trajo eh, a los colonos judíos por esta zona y bueno, y fueron distribuyéndose en las colonias Palmar y Yatay. Y, quienes estuvieron eh, en este lugar fueron los pioneros y estuvieron aproximadamente hasta la década del 70. Nosotros pudimos de a poquito este, contactarnos con, con aquellos colonos judíos, los descendientes, eh, y ellos nos fueron donando material para nosotros poder exponer. Y el paseo en Zorra es un, un paseo muy particular, muy pintoresco, muy lindo, con muy lindos paisajes también, eh, para realizar en familia, trayendo un mate y, y, y disfrutando, de, ya le digo, del paisaje. Ese paseo dura aproximadamente 90 minutos, hay una guía, eh, los grises que llevan la, la zorrita, eh, ellos son los encargados de hacerla arrancar, es una, una vieja zorra que usaban los, este, los encargados del mantenimiento de las vías. Entonces eh, lo hace más pintoresco también, ¿no? Una muestra más o menos de lo que es nuestro pueblo y para que se lleven una imagen digna, digamos, del lugar. no de pena, Son de madera No tiene pena